Alice Walker es una escritora afroamericana y feminista que recibió el premio Pulitzer a la obra de ficción en 1983 por la novela El color púrpura. Ha escrito novelas, relatos, ensayos y libros de poema. Sus escritos suelen centrarse en la lucha de los afroamericanos, especialmente las mujeres, y su testimonio contra las sociedades racistas, sexistas y violentas. También escribe sobre el papel de la mujer negra en la cultura y la historia. El siguiente fragmento pertenece a la obra al color Cultura de Alice Walker. Había una vez cerca de la ciudad un granjero acomodado que era dueño de las tierras que cultivaba. Era nuestra ciudad. Seguí. Como la noche también y todos los asuntos que emprendía prosperaban, el hombre decidió abrir una tienda y probar fortuna vendiendo granos y frutos secos el negocio vendía tanto que él convenció a sus dos hermanos para que le ayudaran a llevarlo. Y a medida que empezaban los meses, los beneficios crecían más y más. Entonces los comerciantes blancos hicieron causa común y empezaron a quejarse de que todos los negros fueran a comprar a la tienda de aquel hombre y que la herrería que había puesto detrás de la tienda fueran incluso los blancos. No podían tolerarlo. De manera que una noche quemaron la tienda, destruyeron la herrería, sacaron a la calle al hombre y a sus dos hermanos y los colgaron. Aquel hombre tenía una esposa a la que adoraba y una niña de dos años. La mujer volvía a estar embarazada. Los vecinos la llevaron a casa el cadáver de su marido mutilado y quemado. Ella, al verlo, estuvo a punto de morir. Entonces nació su segundo hijo, otra niña. Aunque la viuda recobró la salud del cuerpo, su espíritu quedó dañado para siempre. Ella seguía haciendo la comida para su marido. Siempre estaba hablando de los grandes proyectos que tenía. Los vecinos, aún sin proponérselo, la rehuían cada vez más. En parte porque los planes que les contaba eran inconcebibles para la gente de color. Y en parte porque les daba pena verla refugiarse en el pasado. Pero era hermosa y aún tenía sus tierras, aunque no bien se las cultivara. Y es que ella seguía esperando que su marido volviera a terminar la cena que ella le había preparado y a trabajar su campo.